Bienvenidos a Cuña Mobile, hoy vamos a hacer un review sobre Chrome, una nueva aplicación en el Play Store Para empezar vamos a ver sus datos en el Play Store Como vemos es una aplicación muy reciente, solo tiene mil descargas y ocupa muy poco espacio, solo 600 kilobytes también decir que hay que pagar 50 céntimos ¿Qué nos permite esta aplicación? Esta aplicación nos permite que las notificaciones de nuestro Android aparezcan en nuestro ordenador y la verdad yo la encuentro muy útil Bueno, pasamos al análisis de la aplicación En las Activity nos muestra los, las últimas notificaciones que ha mandado para que aparezcan en el escritorio también nos da la oportunidad de encriptar nuestros datos y lanzar una notificación de, simplemente de prueba también tenemos las aplicaciones instaladas lo que nos permite anular sus notificaciones o activarlas por ejemplo no quiero más notificaciones de esta aplicación, así que la eliminamos. Bueno, hasta aquí nuestro review de Chrome. Esperamos que os haya gustado.